Como ya vimos en este canal, la insuficiencia cardíaca suele ser para toda la vida, lo cual requiere citas regulares con el médico, así como cambios frecuentes de medicación. Con los años, muchas cosas afectarán a la evolución de la enfermedad, como otras dolencias, la dieta, cómo se tolera y cumple el tratamiento y, con suerte, hasta el desarrollo de nuevos fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a ver a qué aspectos hay que prestar atención para optimizar la medicación.